y hola muy buenas chicos qué tal estáis bienvenidos a esta nueva sección, soy Playmas bienvenidos a esta nueva sección de de reviews de, de reviews de juegos que voy a ir subiendo y bueno vamos a ir por aquí dando nuestra opinión y bueno diciendo qué nos parece esta vez nos toca Bus Simulator 2021 y bueno aquí le tenemos un simulador que salió a principios de febrero de de 2022, y bueno, lo hizo justamente nuestro antecesor, Bus Simulator 2018, eh, en septiembre, perdón, perdón, me equivoco, vale, perdona chicos que rectifique, eh, Bus Simulator 2018 salió el 17 de septiembre y Bus Simulator 21 salió el 7 de septiembre de 2022, vale, eso es, y nada, pues aquí estamos viendo el menú, ¿no chicos? Todo el menú, lo que es un menú totalmente nuevo al que teníamos. Era... El otro menú que teníamos era como más simple, a lo mejor, con más accesos, pero bueno, muy diferente. También tenemos dos mapas nuevos: una extensión de Seas y Wiley, que era el anterior que hicimos en Europa, en Londres, en esos barrios bajos. Y bueno, luego está el Angel Souls, que es la nueva gestión totalmente de. De este Bus Simulator 2021 que ha sido muy bueno, y bueno, pues como digo, ambos juegos, pues uno de ellos salió en 2000... <coughs> el 2022 de el, 7 de, de el 7 de septiembre de 2022 y otro el 17 de septiembre del 2018. Y nada, pues aquí estamos con estos dos mapas que nos vienen de extensión totalmente pues, separados y nuevos, nos tenemos que pasar el antes Angel Souls de Sean Wiley y bueno pues os vengo a hablar de cositas chicos de os vengo a hablar de de lo que de lo que de diferentes puntos de... del modo de creación de personajes que está muy bien podemos personalizar... Que podemos personalizar hasta cuatro colores cuatro capas que están muy bien de colores del personaje tanto chaqueta como la corbata, la barba, ponerle una mascarilla, incluso yo creo que se lo dejaron de la pandemia como un extra, pero bueno, no sé por qué viene y bueno pues estamos viendo el modo creación de, de un, del personaje que es increíble, es, en, es como en un sitio cerrado, ya no tiene que ver nada como en el bus... Como en el bus este, como en el bus 2018, que era en la cochera. Y bueno, pues eso es un gran beneficio, la verdad, sinceramente chicos. Eh, eh, es un gran beneficio a la hora de crear. Y bueno, que le da una mejor imagen nada más pero bueno la creación es igual podemos eh, hasta, hasta podemos bueno hay, hay algún extra como el pelo que le podemos modificar cosa que en el 2018 solo era el color aunque aquí también podemos el color el pantalón también que queramos podemos personalizar las zapatillas un poco de todo sabéis entonces pues bueno este es el modo creación de personajes ahora aquí bueno os vengo a hablar del modo de los dos mapas, que como veis, uno es de gestión totalmente, que es Angel Source y el otro es Wily que es, yo creo, más hacer rutas, más está como yo yo más preparado vale a la hora de conducir y el otro, pues bueno, ese es un modo gestión de hacer un poco más rutas, hacer un poco más de todo y bueno, eso es de lo que se trata básicamente luego tenemos el menú, tenemos multijugador, tenemos el menú de fuera, como he dicho antes, que está muy bien con varias opciones y bueno pues este es el personaje que nosotros nos hemos creado bueno luego chicos tenemos esto vale que es el los modos de conducción digamos eh, la categoría que os queréis meter de, de autobuseros tenemos eh, excursionista que es el más así normalito tenemos turista de la conducción que es como es nivel normal fácil y luego sí, fácil bueno sería muy fácil fácil normal y extremo entonces pulista de la conducción sería el más adecuado a nosotros porque tenemos algunas prácticas desbloqueadas pero no todas excursionista no <coughs> bueno tenemos todas las características por ejemplo comisionado es más de hacer una gestión de red y extremo es más de llevar todo sabéis todo en <coughs> modo gestión las rutas la conducción es decir, se hace un un mundo así que es mejor modo purista siempre yo estaba eligiendo no sabía si excursionista o purista entre uno de los dos pero me elegí me tiré por purista que es el más que es la opción más recomendable no luego a ver, el apartado de, de a la hora de crear la, nuestra empresa tenemos aquí el nombre de la empresa que podemos crearle el tutorial si puede si queremos sí o no que es lo que vamos a ver y bueno por los distintos puntos de mejora que puedo mejorar Bus Simulator 2021 y también así pues como decirte pues cosas que ha pulido y mejorado bastante entonces pues lo vamos a ir viendo vale aquí ponemos el nombre luego una vez que pongamos el nombre nos dice como que está todo chequeado como que está todo puesto el nombre yo ahí activo el tutorial y bueno aquí lo tenéis ahí está Play más Review y ahí está purista de la conducción nos sale todo lo que hemos elegido entonces a partir de ahí le damos y empezamos el tutorial, que es muy básico. Y ahora pues os dejaré con él, ¿vale? Para que lo veáis. Ahí le estamos dando play. Ahí estamos esperando que, est que está todo configurado y haya cargado. I don't know. Welcome back everybody, what a fantastic morning. Now, don't touch that radio, I have some great news to announce. Today, a new company will take over public transport. Soon we will see buses roaming our city day and night. This will make it easier to take in all the beauty Angel Shores has to offer. Are you looking for the best food in town? Check out the fantastic restaurants in Oakwood. In the evening you can head over to West Oakwood and enjoy some sprawling nightlife. That's what I call an Oakwood double combi night. Food and party. Want to spend a nice day out in nature? Just head over to Gold Island for a hike. Or have a relaxed day at Silver Park. It's the perfect spot to grab a good book and enjoy the silence. For a family day trip, head over to Arnold Park. There are rumors about sea lions living in the waterfront. I've got to see that for myself. Also, if you're into seafood, you won't be disappointed. Talking about the sea, not a single cloud to be had in the coming weeks. So don't forget to check out the amazing beach of Sea View. Or if you'd rather spend the hot days on a shopping trip, head over to Pecunia and experience the impressive skyscrapers of the downtown area. These and many more wonderful places wait to be discovered. And thanks to the new transportation company, it'll be easier than ever to visit them. I'm definitely excited to take the bus home today, but enough talk for now. Let's get to it. Me gusta mucho la presentación, está muy bien hecho. Y bueno, chicos, y luego, pues aquí tenemos el tutorial. Yo os dejo con él, vais a ver las primeras impresiones y ahora las iremos diciendo. Así que, bueno, os dejo con él. Espero que disfrutéis. Y ahí va, vale, el gameplay del tutorial. Os dejo con él. Ahí va toda la zona americana. Lo que vamos a hacer y nada pues ahora tenemos que hacer elegir hacer un test y elegir entre tres autobuses cuál nos parece el mejor a ver qué nos dice hola soy Mira, a bus, bus. es Vale, tenemos que echar un vistazo a los tres autobuses. Yo ya he visto los tres, vale, chicos. Y me voy a quedar pues con el man. El City Man Leon me encanta. Y bueno, este, el Cetra es un poco durito, el, fre el lo que es el volante, la verdad. El Mercedes Benz también. Mm, así que me quedo con el con Man Leon, claro. Oh, great vale Vale, esto es lo de la cabina Como veis está genialmente pulida No tengo ninguna <coughs> Ninguna queja Está genial, este es el autobús Está muy bien pulido Aquí está incluso esto Que no se veía en el anterior Yo creo que se veía poco Las Nos podemos sentar en un asiento Si queremos, me parece Creo, creo que se podía hacer. Vale, bueno, se puede hacer. Nos podemos sentar y nos pueden llevar también eso, eh. Vale, tomamos el control. Ahí vamos. Y bueno, chicos, luego hay otra cosa que preocupa bastante, que es el salpicadero. A ver, vale. a mí el salpicadero, para mí... Vale, pues abrimos las puertas, como puertas. siempre, nos metemos a aquí, quitamos, de quitamos interés, los frenos. 2021, son las tantas etiquetas que hay, por qué pusieron tantas etiquetas en su día y no hicieron como el 2018, que hacían como una sombra, sombreaban los eh, comandos y tú pues uno los encendías, te salía un, eso es una etiqueta informativa, pues luego se iba eso es lo que no me ha gustado porque aquí te lías y claro tienes que ir buscando porque tienes como un pequeño cursor con el mando y tarda bastante pero bueno, sí que es verdad que en 2018 hay como una rueda de comando de comandos que te dice, bueno, pues todo el parabrisas, la estamos viendo, ya eso las es, parabrisas, las funciones del bus, todo, ¿no? en eso es un acierto, porque esta rueda, lo que nos da, es una accesibilidad mucho más efectiva, a la hora de encender el bus, lo que sea, entonces, en eso me ha gustado, porque, es más, digamos, es como algo más, a la hora de encender el bus, o de... De, de manejarlo es como mucho más realista, entonces me gustado lo de la rueda mucho, aunque es un poco automático, sería más eh, realista darle al botón, pero bueno, no está nada mal. aquí estamos viendo las diferentes funciones, encender el bus, la llavecita, las marchas a atrás y, y delante y neutra, así que está todo bien también las puertas, los intermitentes, todas las luces, estamos viendo, está muy bien. Entonces el único debate que veo es la, lo que es la luz, está mucho más ambientado, hay mucha más luz en el 2018 porque si ponemos una comparación es diferente, sería diferente y bueno pues eso es lo que saco yo, chicos, eso es lo que saco yo con este juego, es decir, con, con este con este panel este panel de instrumento del bus esto es lo que saco yo en breve ¿sabéis? lo que saco yo mi opinión entonces no creo que sea tan grande como para decir está fatal no no no es que cada juego es un mundo y cada gráficos de, de y cada gráficos de cada juego también entonces es de verdad que había cosas que tenían que mejorar, lo han hecho, lo han optimizado, pulido, y está muy bien Como por ejemplo en esa pica de lo que estamos viendo Al lado de los dos ventiladores, si os doy cuenta chicos, los reflejos Los reflejos de la luz, de, a lo mejor de la intermitencia, eso del 2018 no está Es decir, hay que mirar otros aspectos más pequeños Que sí que es verdad que son muy buenos Y aquí estamos saliendo con el bus, claro Estamos viendo desde fuera que está genial, haciendo una prueba de conducción y bueno, otra cosa que también yo veo negativo, vale, o un punto negativo a mejorar, es los frenos, los frenos de luz Son muy realistas y que verdad porque se te va el luz como si fuera real Pero los frenos ahí de haberlo, son realistas pero deberían debería, de, de haberlo cambiado Porque claro, sobre todo lo que es la dirección, porque no bueno, normal que tú gires un poquito y el autobús como pasa se vaya a tomar por saco como vas a ver aquí lo vais a ver ahora mismo creo que aquí es aquí a la vuelta a ver no pasado pasado esto vale que es el circuito vale ahora os digo yo mira aquí aquí a ver dónde es aquí ahí veis eso es de que se me vaya el bus hasta hasta ahí dentro eso no es lo normal eso es que la dirección no se ha pensado bien porque no es normal que gires un huevo y se vaya pues casi para estrellarse el bus entonces en eso sí que le saco un puntillo negativo pues eso lo podían haber el manejo del bus lo podían... eso en eso lo podían haber trabajado un poquillo más y pulirlo y mejorarlo es realista si sí, es no realista exactamente tú si giras eh completo hacia la derecha pues te vas hacia la derecha y te desvías pero ¿no? claro si frenas no es normal que te vayas y te comas todo entonces eso es un poco el, la combinación que tienen que hacer pero por lo demás está muy bien la pantalla helado, es personalizable lo estamos viendo luego también puedes tocar lo que es cosa que en el 2018 no se cubría la tablita esta estamos viendo en el checking del bus donde pasan los billetes eso, pues tienes opción de mirar el cartel de, poner la ruta que quieras, personalizarlo, en eso está muy bien y por la iluminación y todo, pues genial también la verdad de día de noche también se me bien que más oscuro, en eso sí que ha perdido un poquito chicos un simulador pero bueno, yo si sí tengo que darle una nota, le diría un 9 sobre 8 porque yo está muy bien optimizado Mm, es un juego muy completo a la vez complejo intuitivo y completo y como muy completo no porque es la misma palabra que he dicho pero como muy no sé, como con mucha gestión sobre todo en la hora de las rutas y eso pues me gusta mucho y nada, estos son los típicos radares que hay ahí por la carretera y esto es lo que Bus simulatos chicos. No es más. Luego están los carriles de la carretera que están muy bien marcados. porque Me gustan porque cuando vas a la derecha, carriles están muy marcaditas y que no tienes margen para salirte. Es decir, puedes girar a tiempo a la hora de, de, de, de cambiar de intermitente a la derecha o la izquierda y por eso está muy porque claro tienes que estar atento de que no se te vaya el bus ni a la derecha porque si no te estampas pero bueno por lo demás está bien y no tengo mucho más que decir chicos yo ya me voy a despedir es un vídeo muy cortito una review y bueno pues espero que os haya gustado mi review ya sabéis que podéis comentarme lo que queráis hacer eh, debate que os parece mejor que no tenéis ya por aquí los botoncitos que me, de me gusta también los tenéis al principio, y bueno chicos, no tengo mucho más que decir yo me despido, soy primas play más revivo en esta nueva sección de juegos que voy a subir eh, pues, eh, hay un modo vale, hay un modo personalización que ahora lo pondré, ¿vale? que es muy bueno que me ha gustado mucho, sobre todo por los carteles publicitarios los vinilos, ahora lo pongo por aquí y, y bueno, pues es increíble, también os iba a decir que a partir de que subamos un nivel me gusta porque tenemos varias marcas y vamos desbloqueando autobuses, sobre todo vamos a encontrarnos uno, uno de dos pisos, ya lo veréis en el, los gameplays que haga cuando haga este juego. Y bueno, en eso también me gusta mucho que haya más variedad que en el 2018 y nada, pues ahora os enseño el modo personalización que está muy bien y no tengo mucho más que decir de este juego, no me queda nada y ya está. Dio la nota que le he dado, y bueno, la personalización. Ahora, ahora vemos la personalización, chicos. Y bueno, pues aquí estamos viendo, chicos, los distintos vinilos. Como veis, también tenemos lo que son carteles publicitarios. La personalización del bus me gusta porque es en una cochera, ya no es en el menú, que era un poco más, eh, digamos, más a lo mejor más en el menú antes de empezar más es como más realista como cuando tú miras un coche lo modificas y bueno el interior tenemos también lo que es el interior del bus tenemos varios varios aspectos de personalizar también la matrícula como en el 2018 con cada región y país y nada todo muy bien así que nada esto es lo, lo que me queda por contar de este simulador 2000, de bus simulator 2021 recordemos chicos vale que ambos uno salió en, los, en septiembre de 2010 y el 7 perdón de septiembre de 2022 y otro el 17 de septiembre de 2018 os dejaré por aquí las imágenes para que comparéis y las veis bueno ahora ya sí que sí no tengo mucho más que decir yo me voy si play más review en la nueva sección nos vemos chao